Un joven resultó herido durante la tarde de ayer en la sección Caminos Vecinales del sector San Martín de Porres de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La víctima fue identificada como Jordi Amaury Contrera, quien presenta herida de bala en la pierna derecha. Ahí había un problema, era tú me entiendes. Entonces, estaban como como apartando y yo solamente escuché las rafas de tiro y cuando me quise como comandar, el pie me no salió. Dónde fue que ocurrió eso? Se fue entrando con mis vecinales. ¿Cómo a qué hora más o menos? 11 y pico por ahí. ¿Cómo es tu nombre, joven? Yo llamo Contreras. ¿No viste quién te disparó? Sí, yo sé que La Policía Nacional ha establecido que el nombrado Javier Morillo, quien reside en el mismo sector, es el responsable de causarle las heridas a Contrera. El herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad. NTN, Arismendi la Antigua.